Ok, qué bien. Muchas misiones de los Titanis. Ah. Equipo de maniobras tridimensionales. El tri maneuver. Equipa el equipo de maniobras tridimensionales para desplazarte por el aire y golpear a los oponentes que estén abajo. Tras atacar con las cuchillas incorporadas, regresa inmediatamente al aire para poder seguir desplazándote o para volver a atacar. A ver qué tal modificaron el spider -verso? Vigile y protege con el capitán Levi y mi casa Ackerman Eren Jaeger. Necesito completar esas misiones. Visita torres de guardia. Ah, va, va, va. Balancete entre tres árboles seguidos con el equipo de maniobras tridimensionales. Destruye estructuras con un lanzarrelámpago. ¿Eh? ¿Quién sabe? encuentra el sótano de la familia Jaeger en Plaza Pintoresca. Ok... Golpea a oponentes con ataques del equipo de maniobras tridimensionales o una lanza relámpago. Golpea la nuca de diferentes objetivos de titán con ataques de equipo de maniobras tridimensionales. Ah, que, ok. okay. En tina de objetos, están los, los, los titanes, ¿no? Ok. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Lote en mi casa. Lip Levi. Dos mil doscientas monedas. Equipamiento de operaciones especiales. A ver, pero pinche equipamiento culero. Okay. Ah. <risa> ¿Qué mamada? ¿Cómo corre un titán? ¿Qué mamada? ¿Qué mamada? Ok. La manera de correr de los titanes es una estupidez, pero... Ok, ok, ok, ok. okay. Me gusta más esta... No hay titanes, ¿verdad? No, no, no no hay titanes Si hubiese un titán, sí lo compraba No, no hay titanes Quiero los gestos Se ven buenos Vamos a hacer unas cuantas misiones a ver qué tal Va a estar llenísimo el maldito mapa Pero primero las torres de guardia Hola, señor del autobús Ah, qué bueno que ya me marca las misiones Los lugares, los puntos que tengo que visitar Primera No, yo creo que ya pasaron los 60 segundos Para poder causar daño Ya valió topi Baboso me caí Me causé daño No. ¡No! ¡Qué idiota! Esas no son torres de vigilancia Bueno Lo que sea, maldita sea Lo que sea, lo que sea ya. Una gorra de Mario ¡Uh! Sí, eh La quiero Mega Megabass Jacob Dice Mario Bros. móvil. ¡No, mames! ¿Por qué me mató? ¡Hijo de su perra! <risas> Oigan, sí me está matando Jacob. muy feo. No sé por qué. Qué dice, horrible. No me está gustando no esto. ¿Para qué quiere la gente ver esa madre? Ya están hasta la madre con la gente que dice que está culera. Mega. Ya en la noche puros mancos. Ojalá, eh, ojalá, no es cierto, en las noches, es... En la noche puros, este, puro tryhard, eh. Ahorita es temprano, ahorita es porque llegaron nuevas misiones, entonces. Tanto los tryhards como los bancos están aquí. Y la neta sí te están partiendo la madre muy feo, muy, muy feo. ¡Ah, ah, ah! ¡Auxilia, ay, ay, axilia, axilia, axilia, axilia. Perdón, amigo. Gracias. Tu muerte no será en vano. Cuatro... ¡Cuatro! ¡Ah! Cuatro de cinco. Me falta una última. Puta madre. Perfecto. Muy bien. Ya, ya lo logré. Al fin logré Al fin me... Me, me, me metió con puro manco, eh. Al fin. Si no fueras manco, ¿qué te gustaría ser? Me gustaría ser chingón. Necesito una raza de lámpago y no sé en dónde diablos se sale ¿No tienes consola? ¿Cómo no vas a tener una consola, Megabase? ¿Por qué no tienes una consola? Deberías de tener consola Así jugaríamos Chido ¿Cómo es posible que no tengas una consola? ¿Por qué no, no tienes una consola? Tengo un switch No, o sea... Te... <risa> Pero una consola de verdad, Megabase <risa> Qué culero soy. Perdón. Entonces, no XD. <ríe> no, yo sí tengo una Switch, pero se me está antojando comprar una. Una para televisión. Tengo la, la, la, la Lite. La pequeñita. Pero, este. Pues la neta ya se me antojó comprar una para televisión. Nada más que este, están bien caras. 12 mil pesos. Eso, esos 12 mil pesos. Los puedo juntar para comprar mejor una una tarjeta gráfica O mejor comprar, bueno, diez mil, diez mil, O mejor comprar un, este, un Xbox Entonces, la verdad, no, no me conviene O sea, ese precio no me conviene, sinceramente Y para lo que ofrece a mí, desde mi punto de vista, no, no lo vale me Necesito encontrar esas, esas cosas, los nuevos... Las nuevas esas mamadas para el, el ataque con Titan, maldita sea, no, no es eso <ríe> Ay, güey Qué buena arma tenía, desgraciada madre. Maldita sea Bueno, por lo menos ya tengo el saludo Ok, vamos a ver No deberías entrar al Fortnite Luego te toca darle dinero y Es muy horrible Es muy horrible darle dinero al Fortnite Créeme Bien feo, bien feo Bien triste, bien triste el asunto Muy, muy triste No le des dinero al Fortnite, por favor Nadie le dé dinero al Fortnite, por favor ¿En el OnlyFans tienes videos como el babo o qué? No Bueno, ya te respondí, no es cierto No es cierto, pero ¿quieres ver Los videos del babo? No he verificado mi cuenta de OnlyFans Creo que mañana sí la verifico sin falta Y ya empiezo a subir contenido De ese sensual que te gusta Y todavía te pongo gratis el OnlyFans Si quieres, bebé Para que te suscribas Necesito caer en, en, en, en estas madres o Es sea, ahí bonito ese meca que está acá arriba Está chingón Pensé <risa> <risa> ¡Ah! que me moriría No me morí, qué bueno Entonces ahora necesito una hoja cinética Hoja cinética por acá. Vamos por ese escudo, señoras y señores. Digo, por esa hoja cinética, baboso. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vamos, si se puede. Mm. Sí, aquí debe de haber espada. Debe de haber espada, debe de haber espada. Espada, espada, espada, espada, espada. Ah, perfecto. ¡Ah! ¡No! ¡No! Ni matinas, cabrón. ¡Y estúpido! ¡Ah! Oye, me nerfieron la espada, ¿verdad? ¿O es una dif espada diferente? ¿Qué es esto? ¡Ah! No, ¿qué es esto? Lanzas de relámpago ¡Oh! oh lanzas de relámpago oh, ¡Ah! Perfecto, al fin Ahora, espérate, ¿qué hago con la lanzas de relámpago? Perfecto, destruye estructuras con las lanzas de relámpago Uno de cincuenta, ching... No! Ah! No! Ah! No! Ah! ¡No! ¡Ah! Si me dedicara a matarlos, no habría problema, pero quiero hacer mis misiones. No, no mames. Qué poca Quiero, quiero una crepa ahora. Puta, perdí esa maldita arma Maldita, sea mi única oportunidad para crear mi, Para term terminar mis malditas misiones Se fue al carajo Ah, qué estúpido Bueno, ahora me voy a enfocar en buscar la espada Creo que, creo que eh, me refiero a la espada Ya nada más tiene dos, dos golpes Y ya no es, este, moradita Ahora es azul Y es diferente, tiene una Bueno, tiene un diseño diferente O cambiaron, no sé qué pasó Pero está raro Ahorita a ver si encuentro una nueva Ah, aquí está ¿Por qué me pareció diferente? Pero ya no, ya no sé qué pedo, ya no sé Ya tengo la realidad bien pinche Alterada ya Aquí está una de las cajitas Oh, perfecto, qué maravilla A huevo, ya Me vale madre todo sea, oh, puto gong, y ¡Eh! puta madre, esa chingadera se estúpida. Y si atino, si, si le calculo, eh, brinca esa pendejadas y cambia su maldita. La mira. ¡Qué estafa! Mierda. Tontería de mierda. ¡Ah, ya no puedo destruir eso! ¡Qué estúpido! ¡No! ¡Me estoy muriendo! Ah, perfecto. Nuevo estilo. Falta otro golpecito. Maldita sea. ¡Qué mal pedo! Nos nerfearon los golpes. Necesito encontrar otra de estas madres. Torrecitas. ¡Ocho! ya quedó la neta si sí está bien esta madre perfecto puta madre Ah, vientos, ellos tienen el TREAT MANEUVER Ay, güey, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno eh, ¡Auxilio, no ¡No puede ser! ¡No! Ah. ¡Spiderverso! de spider beso, Se me el viaje, eh? No, no, no, no, Auxilia. No, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No. Ah, ya se me acabó la magia. Qué estafa. Uf. Ah, mientras eso es en el aire, oh, estúpido. Bueno, los dos por estúpido. ¡Ah, oh, no, no! no. ¡No! ¡Ah! Ah, maldita sea, no pude. Vamos a ver, vamos a ver qué más gané. hay okay, estrellas, papel, está bien culero. Otro nuevo nuevo skin para mi lagartijo y ah, está bonito. Ah, la verdad que no. -Bajo chango Dice. Ya viste las armas Narutas nuevas. Sí, la estoy -Bajo viendo. Chango, dice. Se mamaron. Pues están complicadonas, lo que no me gusta Pues es el, la idea de aquí De hacer este desmadre ¿eh? Lo malo que nerfieron la espada Le quitaron un Un, un, un, un, un tiro Una bala Eso es lo malo, nerfieron mi, pedi, mi querida y preciosa espada Este El 3D Maneuver Pues no mames, es otro Spider-Verse Me agrada cómo funciona, Pero y la otra arma esa que lanza... Esos dardos explosivos. Sí, es una mamada. la neta Me estafaron. Quiero mi dinero de vuelta. Quiero mis pavos de regreso, por favor. No puedo con esto. Quiero mis pavos de regreso. Me nerfearon mi espadita tan bonita. No lo acepto, señor Fortnite. No lo acepto. ¡Ah! ah ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Otro! ¡Perfecto! Entonces aquí mismo puedes encontrar... Esta arma culera. Ya estoy listo para causar daño. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ven, ven, ven para acá, ven para acá. Ven para casito, ven para casito. Por favor. Por favor. Gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Eres el mejor! Ok, soy un culero, pero bueno, por lo menos completé mi misión, ¿no? Que es lo importante Golpea a oponentes con ataques de equipo de maniobras y mencionaré en el lanza lance relámpago Perfecto Necesito un enemigo que se deje matar ¡Ah! quizá, ¡Quizá! ¡Quizá! ¡Quizá! ¡Quizá! ¡Quizá! quizá. No. no. ese Que revió bajo chango. Dice. Que Mario la sal. Oh. ¿Qué estafa No puede ser que haya perdido mmm, y no le haya atinado nada. Qué estafa. Chaleo, necesito otro. Otro maneuver. ¿A poco hay bots? Sí, claro, tiene bots esta madre. Bueno, te ve muy manco, SR te mete con bots. Dice, el homi me encontré un bat, el vato me encontré un bat. <risas> Engánchate. L2, R2, enganchate. ¡Ay, ah, ya! ¡Oh, ya entendí! ¡Va, va, va, va, va, va, va! ¡Va, qué idiota! No entendí. No, no, pues con razón, estoy bien estúpido. Por eso me mataron. ¡Chale! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Auxilio! no, no, ¡Carga! no, no, no,